Eso quiere decir que la paz sea contigo. ¿Por qué? Porque hoy con no, no un cuento de Oriente Ali va y los 40 ladrones. Canta Canta Me encanta. La primera parte del juego fácil consiste en aprender la frase. Ali va y los 40 ladrones. Alí va, 40 ladrones Alí va, 40 ladrones Alí va, La segunda parte del juego es el ritmo Y para eso voy a necesitar ayuda Así que en un esfuerzo de producción Invito a mis clones Les presento Les presento a clon 1 Y a clon 2 Bien, fíjense cómo es el juego. Yo digo, alí va, alí va vai, los cuarenta ladrones. Y al mismo tiempo voy a hacer algo con las manos, fíjense. Dice, alí va, los cuarenta va, ladrones. Perfecto. Pero ahora voy a ir cambiando y ustedes me siguen. Dice así, alí va, vai, los cuarenta ladrones, alí Alí va, va y los 40 ladrones. Alí va, va y ladrones. Yo voy a hacer eso y ustedes lo van a hacer, pero después, es decir, cuando yo termino de decir la primera vez, Alí va, va y 40 ladrones, ustedes me empiezan a imitar. ¿Se entiende? Alí va, Puede darle, a Liva, a Puede darle, a a a a a y la última la vamos a complicar un poquitito más. Yo la hago, clon 1 me copia y luego clon 2 copia a clon 1. Y si ustedes son más en la ronda, clon3, clon 4 clon y clon 5 y así, seguimos hasta que la ronda se complete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 Esto fue todo en me encanta cantarte, mi nombre es Julián. Acá podés ver otros videos, otros tutoriales, otros juegos tenés para marcar la campanita para que te lleguen las novedades y suscribirte y también fíjate todos los videos que te dejo y acordate que estamos eligiendo a la mascota de me encanta cantarte. Esto es todo hasta la próxima. Hasta la like.